esa fue la última convocatoria ¿no? del partido Bolivia partido Urugu Colombia Bolivia-Colombia ¿no? esta fue la última convocatoria de Ecuador para el partido entre Bolivia que fue en altura fecha 3 y Colombia que todo el mundo habló del 6 a 1 esta fue la convocatoria yo como Alfaro repetiría esta convocatoria pero encontramos novedades. Domínguez no sé si esté jugando. Galíndez y Ortiz recién vienen de pretemporadas, pero son arqueros suplentes o alternantes. Pero me interesa lo de Domínguez, ¿cómo está? ¿Sí? Pero, y Estupiñán está jugando? Perfecto. Digo Palacios, el chiqui, no sé qué está pasando. Mario Pineda viene de una pretemporada. Arboleda en abril. ¿Cuántos van? Palacios y Arboleda, dos menos. ¿Sí? Coroso. Si no está Arriaga, coroso. Ahí está, aquí está repasante, coroso. En vez de hincapié, vámonos a la Segura, coroso. Pero si quieres convocar acá a hincapié, es cuestión tuya, Alfaro. Torres. Bueno, no estás jugando. Porque son Arriaga y Arboleda. Arboleda está jugando, pero no sé si tiene ritmo. Pero lo vamos a investigar mañana, más tarde para mañana tenerlo esa situación. ¿Y Ferirá? Ni idea. Por último, ya, hincapié, Ferirá, porque Ferirá, ya. Perlaza, pretemporada, preciado, ya está. Por allá, ¿no? Y Ver ya. Aquí encuentro 3, 4, Cuatro inconsistencias o cuatro anormalidades, como quieran verlo. Sí, hincapié sería por Feirá totalmente de acuerdo. Saca este y pone hincapié. Totalmente de acuerdo, Aarón. Medio campo, grueso, fijo. Alan Franco, no sé cómo esté. Van tres, ¿no? Cuatro. Fuentes no sé cómo está. Cinco. Muñoz está recuperando, puede jugar, hay que ver si esto lo toman en cuenta. Rojas, por gusto, 6. Méndez, si en abril, otra baja, 7. Renato Ibarra está jugando, perfecto. Gonzalo Plata, sin ritmo, 8. Mena está jugando, Sornosa está jugando. Johan Julio viene una pretemporada, van 8 que voy viendo que hay inconsistencias. Y de eso tengo que ver la alineación. ¿Cuántos tendrán un problema? Delanteros. Valencia jugando. Estrada jugando. Campana lesionado. Nueve inconsistencias. Nueve de esta de esta. Nueve. Ahora, ¿cuáles son los titulares? Domínguez, no sé cómo está, pero puede jugar. Preciado, está jugando. Arboleda, está jugando. Arriaga, hasta abril, no me convence. Coroso. Uno, uno, uno, uno en la alineación. Estupiñán, está jugando. Ya, Te tengo un problema en la saga. Medio eso está jugando. Méndez. Hasta abril. Dos. ¿Sí? Moisés Caicedo está jugando. Aunque está en el delante, pero está jugando allá. Tres. ¿Sí? Ya tengo, ya tengo, perdón, ya tengo dos. Dejémoslo tan vaya a Moisés. ¿Sí? Mena está jugando. Julio está jugando. O oh, en este en su caso este.. Ibarra está jugando. ¿Ya? Valencia. Y Estrada. Voy a desaparecer esto un ratito y luego lo voy a aparecer otra vez. ¿Sí o no? Uy. ¿Sí o no? No, Shunke es argentino. Shunke es argentino. Alfaro estaba lleno en la práctica de Barcelona. ¿Pero de qué sirve que esté en la práctica de Barcelona? A mí no me sirve nada. Puede ser que yo iba a visitar. Hablar con Alfaro Moreno. No me sirve nada que esté... Eso, eso solamente es pura pantalla. No se dejen comer el cuento. Porque más que lo, que lo que está aquí adentro, más me interesa lo que está afuera. No coman el cuento de que Alfaro estuvo en el en en en en en entrenamiento de Barcelona. Eso es, eso es solamente marketing, nada más. Con el, en el fútbol no hay lógica. La Liga de Quito lo demostró en el 2008. Totalmente de acuerdo. Pero no es lo mismo un equipo de fútbol que una selección. No es lo mismo. En un equipo de fútbol, tienes un año completo para ganar ritmo. En la selección se supone que coge a los mejores. Seleccionas a los mejores. Y si seleccionas a los mejores, se supone que este equipo debe funcionar. Pero si de esos convocados tienes problemas, el recambio que venga, hay que ver si se acopla esto. Ojo con eso. Alan Franco sí está jugando. Yo lo sigo a otros jugadores de Ecuador y sus clubes. Ya, perfecto. Está jugando. Ya, Alan Franco. Pero puede superar a Moisés ya grueso. Porque ahí está mi 4-4-2. Mira, ahí está, mi, ahí está mi, mi elección. Solo que quiera jugar con gente que se defienda. 3. Pero ahí está mi 4-4-2. 5-11. Moisés Caicedo está en la Premier, ¿no? Debería titular. Solo por estar en la Premier. Grueso en Alemania, titular indiscutible. Y los dos, por ahora. Mejores que Alan Franco. Por ahora. Y por Este porque está afianzado y este por su juventud.